Un día de verano que los niños de San Juan se aburriban, Juan va a darles una idea. Voy bon a hacer unos castillos de arena. Así nos van a hacer. Entre mis tantos chugaban, Chordón va bien, ve la cosa. Mira que he Juan, un mapa. Pais el mapa del tesoro, bon a calos. Precisan un submarino para salir de aquí. Yo estaré el capitán. Nosotras estaré en repatantes. Pero estos borges no se van a enterar que ni va más que se va a dar cuenta del mapa. ¡Mmm! Y se mapa esto en antes. Yo, el capitán lo robaré el tesoro. Entre mis tantos, es van a meterse a trabajar con Venga, John, van a bueno, coger ese smog. Con cuatro ferranchones y cuatro taulas van a trapacear un submarino en un volado. Y ahí presto, ¿qué nombre le meteré? Le diré el trucheta primero. Al suyo sí. servicio. Venga, Puyaz 2 543210. A la aventura. A escape van a esnosar, pero sin que carta vais a más una al más. No sobretas ni, pues. Mira, se ve un barco ¿Harás cuenta que se nos va a llevar? con Cuando se van, que res va a cuenta, el revoltín se les va a llevar tan sabio. ¿Anson? No sé. Voy a sacar un mapa mi también. Mira, zagals allí hay ahí Belún. Voy bueno, a preguntarle. Hola, sol. Se Soy sí, en la isla Cauca. Yo estaba aquí doce años mirando el tesoro y en cara no le he trovado. Pues nosotros vamos a ahora, nos vamos a separar. Lisa con yo y Ababol con chorón Vale, nosotros vamos para aquí y vosotros por aquí. ¡Adiós! Ahora es sí, pues. Y descansa, va, Ababol, solo una mitad para Elena nada no descansar. Y sin darse cuenta se van a hacer una entrestafa. Al rato se va a sentir un estrapalucho. ¿Qué ella hizo? El tesoro será talló Salid aquí, que te se nos con el chino a ¡Aprisa, prisa, deben de escapar. Entre mis tantos, la traco ya no he robado cosas. Así, nos no te agarra a Nunca veré ni ese tesoro. Mira, aquí vienen chordón y ababón. Y les engalzan mis robots. Corre, vante al submarino. Pero el capitán también marchaba con un submarino. No tenés escapatoria. Repatans se misiles. A la orden, capitán. El capitán Pifolo va a salir bien mocado, pero en cara va a poder fugir. Entre mis tantos, nuestros protagonistas van a llegar a la X que marcaba el mapa. Buenas garra para Villesi, tromba y se tesoro. Aquí ya hay la caja, una la humbria. Y plena oro, son ricos. Y así nos va a estar... Como se van a tornar millonarios es niños de Sancho